La próxima 27 de febrero, ¿no? 34 visitas La próxima 15 de noviembre 43, vamos, la próxima Ahí está Rusia, estuvimos en el 2012 haciendo algunas negociaciones Esto tiene que ver con AICOS La próxima La próxima La próxima No hay muchas variaciones, ¿no? La próxima La próxima La próxima La próxima La próxima es decir, que 2010-2012 la cantidad de visitas que hemos tenido, por lo menos nosotros, ha sido más o menos constante. Un flujo promedio de visitas entre 15 a 40 diarias. Países que nos visitan diariamente durante esos dos años, Estados Unidos y México. Países visitantes frecuentes, todos los países de América del Sur, excepto Guyanas, donde no tenemos influencia, eh, América Central y Caribe está Panamá, Costa Rica, Puerto Rico Cuba, en donde hicimos en realidad la llegada el primer congreso, incluimos en el primer congreso que se hizo sobre, sobre farmacología la temática y ahora ya la están desarrollando ellos en Cuba países eventuales de Europa y Asia España, Francia India, Alemania, Rusia, Japón Noruega, Singapur, Israel son eventuales en esos años nosotros nos dimos cuenta que nos faltaba algo más Es decir, que Realices International nos ayudaba Pero necesitábamos alguna herramienta más Es decir, revisamos la heladera Y vemos nuestros mapas y nuestras visitas En términos de concientización Que es algo que es una parte de un montón de cosas Pero por lo menos medible Nos faltaba algo Intentamos buscar entonces herramientas originales y propias Adelante, la próxima Y entonces... Eh, por eso decimos que el día internacional nos potencia la visibilidad, pero no, no en forma significativa. Se hace un pico, luego decrece, y ¿qué hacemos? La única forma es intentar, eh, intentar eh, ser originales y ver si nos, si, nos, si nos equivocamos, buscamos otras herramientas y si no, volveremos a las otras. La próxima la estrategia, convocamos a profesionales de la comunicación, todos voluntarios, y nos sugirieron el Día Latinoamericano Enfermedades Raras. El día designado 13 de agosto, porque es el Día del Sí, esto después lo voy a explicar durante la conferencia en ICON, la duración de la campaña, del 13 de agosto hasta el 12 de octubre, que es hoy, hoy se termina la campaña, desarrollada totalmente por profesionales voluntarios, decidimos en forma, digamos, eh, voluntaria, que no hubieran sponsors para saber si el mensaje era lo suficientemente fuerte por sí mismo para alcanzar una mayor visibilidad. Se evitó entonces convocatoria de sponsors y uso de las redes sociales, básicamente porque justamente como no utilizamos sponsors con las redes sociales y ver si conquistábamos los medios masivos con la fuerza del mensaje. La próxima. El flujo de visitas del Día Latinoamericano de Enfermedades Raras, septiembre-octubre del 2015, de la página web de Geyser, la misma que les mostré antes, es la siguiente. La próxima? Bueno, esto es la comparación entre agosto, septiembre, septiembre-octubre. Pero voy a ir más rápido, porque tengo poco tiempo, voy al. al... Más arriba. Más arriba. La cantidad de sesiones por país adelante la cantidad de sesiones por país la cantidad de países ahora lo ven, lo quiero que vean el mapa así que es más representativo adelante adelante ahí está eso es las visitas septiembre-octubre que tienen que ver por supuesto con la iniciativa de culminar en el, la campaña en la semana global de enfermedades raras pero una herramienta que nos permite potenciar esta es una experiencia piloto no sabemos si va a funcionar para todo cómo va a resultar pero nos estamos animando a buscar lo siguiente la próxima, la próxima. esto es del Facebook llevamos hasta 8.000 y todas interacciones logramos una interacción pudimos ir midiendo día a día cuánta, eh, cuánta participación teníamos y lo podíamos manejar porque éramos nosotros. La próxima. Bueno, ven, todos son orgánicos, ninguno es pagado, no tenemos ningún espacio pagado. La próxima. Entonces, la conclusión. Logramos incorporar una herramienta complementaria al Real Disease International, no duplicando, sino complementando desde lo regional el Real Disease International, más alcance y más interacción. Más conocimiento local y aumento de consultas desde Latinoamérica al CIO. Más posibilidades regionales. Mejor calidad de datos sobre la región, porque la gente consulta y hay que hacer, de eso se hace un seguimiento de consultas, porque sigue todo después un trayecto. Mejor calidad de datos, detección y aprendizaje comunicacional. Es decir, empezamos a ver, a, a pensar... ¿Cuál es el lenguaje y el mensaje más apropiado para nuestra región? Nosotros. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué palabras nos unen? ¿Qué símbolos necesitamos? Nosotros. La evaluación nos permitió conocer tendencias y generar una herramienta propia que también está en evaluación. Es decir, nosotros no decimos esta es la herramienta. No, simplemente estamos tratando de aprender nos estamos animando a buscar herramientas propias podrán ser exitosas o no por ahora hay una tendencia y estamos siguiendo una tendencia la nueva herramienta ha generado un refresco en, eh, en, digamos, la, en la influencia que podíamos tener y nos permite monitorear día a día para llegar más lejos la próxima, ¿La próxima? listo gracias colaboración es busquemos herramientas propias para poder llegar a las ofertas internacionales con mayor capacidad y con mayor posibilidad de aprovechamiento eso, que no tengamos miedo de hacer nuestras propias herramientas gracias muchas gracias doctora Virginia Ller, presidenta de Fundación Heisen. a continuación la señora du Wong de Ford nos va a dar una presentación. Tenemos poquito tiempo, y le pido sea lo más breve posible. Gracias. Thank you. Así que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y, desde luego, he aprendido mucho durante el curso de hoy. Creo que, como dice Paloma, soy la expresora de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, así que creo primero en primer lugar, en la pacientes y en el poder de la paciencia. Creo que todo lo demás que sucede en términos de atención de médica es lo único que, que realmente importa.